Pero antes de empezar este video vamos a hablar un poco de una aplicación que había conocido hace bastante tiempo pero que desde ahora estaba empezando a usar más, eh, se trata de Amino Amino es una aplicación donde toda la comunidad K-Pop se puede reunir y realmente me he sorprendido mucho la cantidad de gente que está en esta aplicación Hay una sección que me gusta mucho que es la que me metí, que fue la parte como de K-Dramas porque, bueno, después de que actué en este drama donde ustedes ya vieron el video empecé como muy eh, obsesivo a ver muchos más dramas de los que ya había visto Me empecé a dar cuenta de que la gente podía empezar a opinar sobre estos dramas, podía empezar como a crear encuestas Podía ahí empezar Como a hacer Post especiales Entonces como que Dentro de la comunidad De drama Aquí de la aplicación De mí, ¿no? Uno puede hacer como Mucha interacción Interacción, perdón De toda la gente Que es como fans Y que sigue también Este tema de, lo de los dramas Hay una parte de la aplicación Que se llama Como la zona en vivo Que tú puedes ver Lo que están haciendo Las personas que son De esa comunidad Entonces es muy genial Porque por ejemplo Si tú te metes Puedes saber cuánta gente Está respondiendo encuestas Cuánta gente está publicando Cuánta gente está No sé Haciendo otro tipo de actividades Que realmente son muchas En la sala de drama dejé una encuesta que son los dramas que yo he visto y quiero ver eh, cuál de los dramas que yo he visto son para ustedes eh, su favorito entonces les voy a dejar acá abajo el enlace para que vayan a esa comunidad en específico, busquen la encuesta y la respondan, porque así podemos ver también si tenemos los mismos gustos o no acompáñenme ahora sí a ver este evento que no sé yo no sé nada lo que va a pasar acá así que vamos a ver esto <risas> y venimos llegando al evento hay una pantalla gigante oh no sé es que como hace tiempo que no vengo a un concierto estoy así como demasiado living ahí está la entrada principal ya yeah, acabamos de escuchar run y como que me fui a la chucha literal porque como que me prende mucho así que ahora están dando videos y supongo que después viene la actividad en sí que comienza a las 3 de la tarde pero nosotros llegamos a la 1 hay que un poquito ah. si se fijan la pantalla está así como a mi espalda y atrás mío, allá como en ese lugar de allá está como la entrada y para entrar te piden credencial, tu membresía oficial que se la voy a mostrar la mía bueno, esta es la membresía, si se fijan viene un librito y acá viene la tarjeta y te piden esta tarjeta para poder ingresar porque esta tarjeta tiene tu nombre, tu número de teléfono y tiene todas las cosas ¡Oh! Entonces, esta es la, la tarjeta que te piden en el fondo, que están validados tus datos y que tú eres miembro oficial del fan club de BTS acá en Corea. Esos son los códigos QR que hay que tomarle foto y te dan como puntitos en la aplicación del Armipedia. Ya xiao. Ya bye. Bali berga. Adiós. <muchas> <muchas> Kim Nam Kim Seokjin Jin, Mi Yoongi Yee, Song Ho Jimin, Kim Teat, Jong Yong Kuk, BTS, P No Ma. Ahora les voy a mostrar las cositas que nos regalaron a la entrada Bueno, nos regalaron este, este Cold Brew Que es de la marca que viene los dibujos Y nos dieron este que dice Armipedia Que es un abanico como un pequeño fanfare Una tarjeta con el código QR De Army de este Armipedia Y nos dieron otra que es de la General De la Beat Hit Shop Que sirve para acumular puntos como le enseñé una vez En un live si no me equivoco Recuerdos de los conciertos terminando, de Wings Tour y yo llorando raja. <ríe> ¡No! ¿Por qué me hacen esto? <risa> oye, oye, ¿qué es esto? ¿Que yo me explique? ¡Oh, es como una canción de Seúl, sí! pero más que canta por vídeos? ¿Me, me... <risa> sí, es como una publicidad sobre la ciudad de Seúl, qué lindo! Muy lindo. <eira> <dont reno> oh, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, pero, es como una, una versión especial. <susurra> <toseedelamente> sí, esa ley niño está bailando. Si moscaleta No importa así. A cada rato pasan estos códigos QR Que son para responder eh, En la página de, eh, Todos los quiz que hay Y así, juntar cosas y tomar puntitos Nos tienen trill identificado, joven 와 진짜 많은 분들이 와주셨네요 음, 지난주에는 저희도 모인한 퀴즈를 다 같이 풀어주셨는데요 재밌으셨네요? 네! 네 오늘은 또 어떤 문제가 나올지 궁금하시죠? 예. 네, 재미있는 퀴즈가 많이 준비되어 있습니다 네, 그리고 잠시 후에 참여하는 방법을 알려드릴 텐데요. 모두 집중해서 봐주시길 바랍니다 자 그럼 더 아미 인 액션! Ya les explico de lo que se trata. Nos dan estos banners, o sea, nos dan estos pan pan y ellos hacen una pregunta en la pantalla. Según corresponda a la respuesta, uno pone el lado blanco o el lado morado. Es muy bacán. Miren, ahí les voy a mostrar un ejemplo. La siguiente pregunta tiene que ver con Haruman. Haruman Bubichiganet. 제 머리색이랑 찰떡이었던 이 아이템 제 손에 들고 있던 이것은 무엇일까 나 생각하면 나 러스아! 나 러스아! 들어주세요 정답은 꽃 러스아! Ahora te dicen: dice? Dice? Dice? es la parte que viene ahora. Obviamente es la blanca. Nikarikea Chimán. Esa es. Entonces, como es la blanca, tenemos que apuntar el blanco hacia el escenario. ¡Pasa palabra! Son dar Chimán! ¡Han ¡Mira lo O sea, sí, Entonces apuntamos el blanco gente que está viendo ese video en la pantalla haciendo esto mismo que estamos haciendo ahora. Wow. Me dan mucho frío, que solamente me este momento de verdad. que oh, verga. mí ahora a <웃음> 여러분 끝날 때까지 끝난 게 <웃음> 파이팅 어떤 기억들을 써 주시는지 지켜볼 겁니다. 오예, aquí un chimi que está perdido. Oye, aquí me encanta porque está así... lo está tan como es del todo del todo. Eu me estou escondendo porque não nunca, nunca, nunca, nunca, así que lo encontré muy interactivo, muy bacán muy genial, así que nada o sea, lo pasé súper súper bien no sé si es que vaya a haber monsters después de este evento así que considero que esto debe ser como el quinto monster, así como para, la, para los fans, así que que decir Bueno, este fin de semana estuve haciendo algunas cosas también relacionadas a y lugar también voy a dejar algunas imágenes por ahí como para que la vean Tengo que redactar y terminar esa tesis que me tiene loco Así que me escape este fin de semana solamente Así que probablemente no me vean en harto, en harto tiempo Quiero agradecerles por haber visto este video Quiero agradecerles por darle un like ahora acá abajo Quiero agradecerte también por estar suscrito a este canal Y tener la, la campanita activada Porque si no tuvieses la campanita activada No te enterarías que yo subí videos que Ah, ¿me explicas? ¿Cómo me puto? explicas? ¿Cómo es posible? Y eso, pues. nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber visto esto y nos vemos muy pronto. Eso. Bye bye.